Buongiorno cari amigo, muy buenos días, buen pomerillo, buenas tardes El giorno de hoy, el día de hoy, va a ser unos ejercicios de fare en casa En este momento que estamos così fermo en casa, no sabíamos qué cosa fare Yo oggi, pero hoy por tanto unos ejercicios que tú puedes fare così al menos, te distrae un po' en casa, no sé, sin safare, niente Pero por el giorno de hoy, he portato esto guarda. He portado, he portado este peso, así hoy no hay excusa, ah, que no el peso, guarda que he portado la confesiones de agua de, de un litro y medio y de 50, de, de medio litro, de medio litro. entonces allora, no hay excusa de no hacer movimiento en este periodo. En este periodo. Vamos a darle qua, pues. Ok, vamos a la vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento, siempre en el posto. Abro, quudo las bracha, abro, quudo las bracha. Importantísimo eh, para indisponer nuestro cuerpo a que eh, prenda un estímulo, un estímulo externo, como, como es el, el ejercicio que vamos a hacer en este en momento. Ok, ok, mueve un poquito, mueve un poquito, un poquito de, de corseta en el posto, corseta en el posto. Así, ta ta ta ta ta ta ta. Abro, chiudo abro, chiudo Okay, vamos a iniciar, vamos a iniciar con con un piccolo rescaldamento, al menos que si entramos en, en, en la actividad física, vamos a iniciar con este rescaldamento, después de este rescaldamiento, vamos a hacer un circuito, un circuito, vamos a hacer al menos 35, 40, 40 segundos de, de, de labor, con 15 segundos de recupero, voy a iniciar con ejercicios para las gamba, el glúteo, s ejercicios pelebra ya aunque fallos ejercicio para el abdomen siempre con con cu este peso con el agua el agua de un litre y de me solito y litro y medio. ok prepárate vamos a, a iniciar con un poquito de, de, de movimiento que okay, se va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 en più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento, de movimiento Vamos a movernos en, en el posto, en el posto, en el posto Ok, ok ¿Qué vamos a hacer? Un poquito de corsa, corsa, corsa Punta, punta de pie, en, en punta, en punta En punta, en punta, punta Ayúdate con las mani. Ayúdate con las manos, ayúdate, ayúdate, ayúdate. Es así, ahora mano va a tocar la punta del pie. Vamos a hacer esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nuevamente, corsa, corsa, corsa, corsa, corsa. corsa. Corsa, corsa, corsa, corsa, Adesso, ¿qué cosa vamos a hacer? Due mani, toca pie de guarda. Preparate. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantente en corsa, en corsa, en corsa, en corsa, en corsa. In corsa, in corsa, in corsa, in corsa. En corsa, en corsa, Adesso, ¿qué vamos a hacer, ginocchio su, ginocchio su y le facciamo este movimiento. Abro, chiudo, ¡Preparate! 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en più. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 e 10. Corsa, corsa, corsa. Corsa, corsa, corsa. Corsa, corsa. Adesso, che vamos a fare? Vamos a fare 10 John Pinja. John Pinja. Ok. John Pinja, no 10, a fare 20. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mantengo en corsa, corsa, corsa. Corsa, corsa, corsa, corsa. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Muévete un poquito. Muévete. Muévete. muévete a tu mismo. Buevete, buevete, buevete, buevete. vamos a hacer? Vamos a espostarnos a, a la destra, después a la sinistra. Vamos a hacer esto, en encrucho. 1, 2, 3, tocco, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encrucho dieci dieci in più uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci nuovamente continuo la corsa continuo la corsa adesso che vamos a fare vamos a fare skipping skipping skipping skipping el posto ginocchio su cuánto vamos a hacer solamente 10 prepárate 3, 2, 1, via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en 10 Uf. ok nuestro batito cardíaco es un po su, a ver. Ya hayamos riscaldado un poquito, hayamos riscaldado un poquito, me preparo siempre para hacer el ejercicio por último, me piego. ok, perfecto, nuevamente, ok, nuevamente, ok, perfecto, Adesso, qué cosa hago? vamos, voy a impostar mi timer, ya que hayamos riscaldado, vamos a hacer 40 segundos de, de ejercicio con 15 segundos de recupero, ok? te doy tiempo a que prenda la confesión de algo en la cantina ¡Dale! o en la cocina un par inicio un inicio? inicio con inicio con cueste voy a iniciar el concueste voy a meter el mio timer meto el mio timer ejercicio de far en casa no entrogo mi timer no lo trobo no lo trobo caperino que da fastidio, da un poquito fastidio, echámoslo sin sacapelino aproximadamente, todo esto dura 20 minutos 22 minutos de puro ejercicio ok, perfecto, vamos a iniciar, ok vamos a iniciar, vamos a iniciar con los ejercicios de gambe con, con el peso. prepárate, 3, 2, 1 4, 3, 2 ok, nuestro primo ejercicio, prendo, prendo, prendo la vasca ah. Nuevamente, aterra, la prendo, aterra, ta. importante que el ginocchio no supere la punta del pie, guarda de acá, cuadro acá, acá, aterra, aterra, lo prendo lo prendo, ja, ja, lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo. Cuando la posición de, de, de la gamba mía, lentamente. No pesa niente, ¿no? No pesa niente, no pesa niente. Ah, ja, ja, ja, ah, ja pero y no va bien de esta forma como lo Va. Va, yo ok perfecto habíamos 15 segundos de, de recupero y de prepararnos para el próximo ejercicio que vamos a hacer es siempre ejercicio con la gamba después hacemos al para la parte superior ok ok guarda estamos con este ok prendo Adesso. la prendo su Aterra nuevamente, Ta. su, Ta. aterra su, aterra Ta. su, aterra su, colaboramos con este ejercicio Cuadricipite, <ríe> aquí el glúte. Va. nuevamente su, su, su, su, aunque fuerza de las brazas, ok, lentamente Cuando tú siempre a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo, Va. resiste, Va. ok Andiamo. Ok. Perfecto. Uf. No se siente, ¿no? No se siente, no se siente. No se siente. No se siente. Nuestro próximo. Nuestro próximo. Vádalo pa. Vádalo pa. La postura, guarda. Ginocchio. No supera la punta del pie. Resiste, resiste, resiste. El squat o la sentadilla. <ríe> ay, ay, ay, ay. Si tú no riesces con la de un litro y medio, prende la piulillera. Importante la resistencia en la gamba. Resiste, baby. Resiste, resiste. Ser un gladiatore. Ok, perfecto. Uh. Madre de Dios, se empieza a sentir el ejercicio en gamba. Nuestro próximo, vamos a elaborar la parte posterior. Esta parte, cuesta. Vamos a hacer el stacking, el estaki. El estaki, guarda el guarda El stacking, y salgo, guarda. Guarda el stacking, esquina directa, guarda. Y salgo. Guarda, Tra, esquina directa, salgo. Lentamente, ligeramente Presionato el ginocchio, guarda la esquina directa y salgo Va. tra salgo ok tra salgo ok nuevamente tra cuando salgo contraigo el glute guarda que contraigo el glúteo, tra esquina directa ok nuevamente ok ah, resiste, resiste el... ok perfecto nuestro próximo ejercicio vamos a parar un poquito de de laterales, laterales, a elaborar un poquito, el aunque el aductor, el aductor con este con este ejercicio siempre, cuando prendo un peso, con la fuerza de la cama. abro grande, prendo, prendo el peso, va uno, marda, dos, tres, yo conto pero yo lo solamente eché un tiempo, 40 segundos, 40, aguantalo como se, cómo se ve di. Cuando se ve el ejercicio, vándalo acá. Ah. Ah, ah, ah, ah. ¡Ay, cómo me piace! Tú tocó este esfuerzo, vendrá pagado La gente dice: Pablo, como ride, no siente niente. Yo sí siento tu mecanismo de defensa. Ok, me sugo el sudor. Me sugo el sudor. Próximo ejercicio: cuadricipiti cuadricipite. Prendo el peso. Prendo el peso. Vado avante. Vale. Trae. Cambio gamba. Cambio, cambio. Tras. Lentamente. Nuevamente. Ok. Ok, se va. Tra. Cambio, cambio, cambio. Ta. Nuevamente. Que el binocchio no supere la punta del pie. Tra. Esco. Nuevamente. Ta. Nuevamente. Dopo de esto vamos con un ejercicio. Un ejercicio para el per glutei glute. El El glutei glute. glute. Y voy a estrayar, eh. Voy a aprender el, el próximo peso. Si tú solamente haces un peso, más daño. No hay no problema. No hay problema. Prendo qua. Va. Uno. Due. No, este no se puede faricar porque se, se ruina. Prendo el peso. Cuatro qua. Uno. Due. Tres. contraigo el glúteo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10 1 contraigo el glúteo 2 perfecto pues te vamos a hacer una picola modifica vamos a poner el pie en esta forma de esta forma vamos a repetirlo nuevamente nuevamente nuevamente nuevamente prepárate así va, va contraigo lentamente lentamente cuando salgo contraigo el glúteo ok Eccolo así. Eccolo Perfecto. Ligeramente. Si tú no hay un solo peso, va bien. Ok, si sí va. Dopo di questo andamos con ejercicio pelibrazo. Ok. Ok. Contraigo, contraigo. Okay, perfecto. Vamos a hacer un ejercicio para el bicipiti. Para el bicipiti. Para el bicipiti. Bicipiti. Prendo el peso. Prendo el peso. Prendo el peso. Guardalo acá. Hago esto, guarda. Uno. Guardalo. Dos. Lentamente. Piego de nocchio. Esquina de risa. Ah. Ah no si son excusas, que no eche peso si cuesta pesantes, prende el piu piccolo va va va, Continúa. Continúa. Continúa. Continúa. continua sí ok, perfecto estamos jugando un poquito, no? Estamos sudando en casa un poquito, guarda. Estas gotas, estas gochos son el sacrificio que estoy haciendo. Tutto puesto vendrá pagato. più adelante, te lo digo yo, te lo digo yo. Próximo ejercicio, guarda lo guárdalo, Vamos a hacer un poquito de, de rematore, guarda. Esquina directa, guarda. fuerza de bracha Lentamente, lentamente. Podréis, podréis podré montarle. Podréis montarle otro peso, mi. Tú le boto otro peso toco el foto, esto lo repetimos nuevamente nueve vuelta, nueve vuelta ok resiste si, si, si, si, si, sí, si sí, sí, sí, sí, sí, sí. nuevamente, continua Continúa. Ah. fuerza en el brazo continua, continua. Ah. continua. Ah. ok esto me ha apiachuto, vamos a repetirlo nuevamente no, no, a decir que los altos no se puedan repetir nuevamente pueden repetir Estoy haciendo un circuito lungo lungo ejercicio diverso pero hoy cuesta que me piace lo no repito de vuelta cuadro pa, pá. nuevamente posiciones pa, lentamente rema rema rema rema tira tira tira tira tira tira lentamente ah. Ah. Ah. se siente, se sente la fatiga, oye, aquí ha llegado el guardián okay, perfecto, próximo ejercicio el cane, el cane, el cane el cane próximo ejercicio, vamos con, el... con fuerza de lebracha, braccia de le bracha, le bracha. el libra se llama el libra, libra, ibra. ibra va piego el ginocchio. piego el ginocchio. su, su, su, piego, piego piego. puro ejercicio de tricipiti ah. Uh, uh, uh. Solo tricipiti, tricipiti. Questa tricipiti mi piace. Voglio farlo nuovamente. Due volte, due volte. Ah, uh, ah, uh, ah. Uh, uh. Chiaramente. Mi piace. E schiena dritta. Piego leggermente e il ginocchio. Uh, uh, uh. uh. Ok. Sí, quello me ha piaciuto lo repito nuevamente lo repito nuevamente dirán, Pablo solamente repite lo del brazo lo de gamba no, no, tú lo repites dos vueltas, dos vueltas casa. ok, nuevamente vamos a hacer el tricipiti tricipiti, tricipiti, tricipiti, tricipiti, guarda prendo, prendo la confección uno uno, dos, no. va, lentamente lento Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Lento, lento. Ah, que el panorama con el cane detrás de ¿verdad? Vamos, lento, lento, lento. Continua, continua. Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, resiste, resiste. Pura fuerza de brazo, de brazo. Vamos. Andiamo, andiamo. Tú ríes, tú ríes. Ok. Ah. No ah. te fermas Mike. No te fermas. Ok. <ríe> Puro ejercicio de brazos Ahora vamos a usar con uno de, de abdomen, abdomen, abdomen, nadie quiere que abdomen, abdomen, abdomen, ¿Qué vamos a hacer, Oh el cañorino, Me ha preso la achugamano, guarda Ok, uno, toco Toco Toco el cali quiere jugar guarda Me ha preso el achugamano El achucamano ay, ay ay ay Vamos, vamos Toca, toca, toca, toca, toca, resiste, toca, ok, toca, tócalo. tócalo, sí, tócalo Tócalo toca, tócala, tócala, tócala. Sí, sí Sí toca, okay. Perfecto Perfecto Próximo ejercicio Siempre, siempre con el agua, con el arco. Tú prende un peso que sea conveniente para ti, váralo. Va, Vá. uno. Su, su, su. Prendela, prendela, Si cuesta es pesante, prende el otro. Ah. Tira. Uf. Tira. Ah. <ríe> el caño, guarda <¿vale> el caño. <ríe> Hola. <ríe> Hola. Quiero jugar al carro, no? No puedo jugar a eso. No puedo jugar. Vamos, vamos, ¡vamos! Resiste. Nuevamente. Último, último en pico. Perfecto. Adiós. Voy a prender la picola. Vamos a hacer el giri, giri, giri, giri, giri. Giri, giri. Lato, lato. Con la lita pesante, <risa> estamos pesantes con okay, la ah, lala. ¿Cómo te va? Ta, ta, ta, ta, sí, sí, sí, sí, sí. <risa> ah, toca, toca, toca, toca, toca, toca, ah, toca, toca, toca, toca, toca, sí, toca, toca. Rusia antú. Toca, toca, sí, sí, ah. Ah. Ah. ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, uh. vamos ay, hacer sí, madre de Dios, sí, okay. Okay. sí, Guardalo. Largo, largo, largo. Salgo. Toco. El dietro. Ah, nuevamente. Toco. Ah, toco. Ah, toco, dietro. Toco. Sí. Sí. Resiste. Ah, toco. Sí. Ok. Nuevamente. Toco. Sí. Ok. Toco. Ah. Ah, toco, toco, toco, toco. Perfecto. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, Nuevo. Ok. Ok, ok. Dopo de cuesto vamos a hacer un poquito de oblicuos, oblicuos. El abdomen. Ok. Perfecto, perfecto. Perfecto. Vamos a hacer un poquito de, de girovita. Vamos a hacer cueste, Guarda. Cuesta, guarda. Tra, tra. Girovita. Vamos a hacer un poquito de girovita al oblicuo, ¿no? Y resiste. Pachamos con uno y topa con el ancho. Guarda. Va. Tra, tra, tra, tra, tra, Hay que alcanzar. tra, tra, tira, tira, tira, tira, la punta verso de T, ok, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, resiste, resiste, tú te este esfuerzo vendrá pagato, si tú ancora no te has inscrito, escríbete con este canal, puedes dejarme tu comentario, activar la campanita de la notifica, Cosito soy primos en forma que los alpes. Sí, sí, sí. Vamos, sí. Ok. Pensaba que no fin iba pensado Pensaba que no fin iba cuesta. Pensaba que no fin okay. Cambio, cambio de lato. Cambio de lato. Cambio, cambio, cambio. Cambio. La punta. Verso de T guarda. Uno. Da. Está, está. Siento que se será una gamba que es que es más fuerte que la otra. Es normal. Eh? Es normal. Ay, el cane cane a No puedo jugar es lata. No puedo yugare Ok, continua. Continúa. Trema, trema. Trema la gamba. Trema la gamba. Trema la gamba. Trema la gamba, trema la gamba, trema, trema. Uh. Un ejercicio de gamba que me piace tantísimo. Vamos a farlo, vamos a lo que me quedó. Me piace un los ejercicios de gamba, me piace, me piace. Cuesta esto es una tortura. Prendiamo questo. en ginocchio, en ginocchio, guarda, en ginocchio, salgo, echendo, cambio. Cambio de gamba. Salgo con una y esciendo. Cambio, cambio de gamba. Tra, tra, esciendo. Tra, tra, cambio de gamba. Tra, tra, cambio de gamba. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Tra, tra, tra, tra. Cambio, cambio. Tra, tra, tra, tra. ok. Perfecto, perfecto. Nuevamente, voy a cambiar el peso. Cambio peso, cambio peso. Pego el ginocchio de frente, guarda. Ah, lento, lento, lento. Lento. Ah, lento. Contrae el abdomen. Lento, lento, lento. Ah, vamos, vamos, vamos. Andiamo, andiamo. <ríe> andiamo, eso. Manca poco, manca poco, manca ah. poco. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, dirita, Próximo ejercicio, vamos a hacer el Girovita, el Girovita, el Girovita, el Girovita, vaya, vale. punto, uno, solo uno, uno, uno, cuerpo directo, en el próximo, cambio de lato, ah, ah, Girovita, esto es un entrenamiento completo, te invito a farlo. láchame tu comento, que yo te respondo, súbito, ah, ah ah ah sí. manca poco, manca poco, manca. Con este ejercicio elaboramos que la, la esquina, la parte basa. Ta. ta Ok, fachamos nuestra pausa y vamos a cambiar de lado, de lado, de lado. <ríe> Pablo, ¿cómo los entrenamientos están funcionando no? A mí me han dado resultados. Ok, piego ginocchio vamos a cambiar de Lado, lado, lado, lado, guarda uno ta ta ta ta ta ta ta ok, continúa continúa continúa, si sí. continúa, si sí. llega ginocchio, llega okay. ah. siente, siente, siente la esquina siente la esquina que elabora la parte lumbar funciona funciona Sí. Sí. Ah. sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Nuestro próximo ejercicio, ¿vale? vamos a, a postarnos. Desde esta, sinistra, sinistra de destra siniestra sinistra a destra <ríe> El ejercicio que llevó Pato al inicio, ¿no? Voy a encruchar la gamba y vado de lado. Segundo, me, un poquito más largo, más largo, más largo, largo. largo. Ok, va, va. Toco. Yo. Toco. En crocho. Toco. En Toco. En crocho. Toco. En crocho. Toco. En crocho. Toco. En Toco. En crocho. Toco. En Toco. En Toco. En Toco. En Toco. Hay algo finito el jordo de hoy, Habíamos finito. ¿Cómo andato? ¿Cómo andato? ¿Has sentido alguna un problema? Estanqueza. Te recuerdo. Tuto es progresivamente. Ninguno te regala niente. Tuto si huele un empeño, un compromiso, una dedición, constancia. Volia, volia, volia, volia, volia. La salute es belleza y e la belleza es salute. Ok, vamos a hacer un poquito de, de, de stretch. Si sí, huele un poquito de stretch. Ok, ok. Adesso. piego con esta gamba. Gamba derrita la otra. Y lentamente, lentamente, lentamente. Cambio. Cambio, cambio, cambio, cambio. Punta, punta verso de T. Perfecto. Adesso, adesso ascendo lentamente, fino donde yo riesca, sin apiegar el ginocchio, y escendo. Ok. Perfecto. Ahora voy en un el pie, vado fino en fondo. Cambio. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Si tú ancora no te has registrado, registrate adesso. Activa la campanita, così sei más activo que altri. Ok. Perfecto, adesso, guardate el próximo que voy a hacer. Gamba de sin piegar el ginocchio. Con las dos manos vamos a tocar el, vamos a tocar el, el, el, el, el gomito. El gomito? gomito después. El ginocchio, guarda, el ginocchio. Oiga, no, no me viene el tobillo en español, el tobillo. No me viene en italiano. La caviglia. tocamos la caviglia dietro, guarda. Senza piegar el ginocchio, guarda. Senza piegar el ginocchio. Tres. 2, uno, ok, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, Adesso. Dietro, eso, indietro, dietro. indietro, oiga algunas palabras, algunas de las confundo, en vez de decir en italiano la digo en español, y las de español la digo en italiano, Faccio confusiones yo, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, Yo considero de hacer con este ejercicio al menos dos vueltas a semana, dos a tres vueltas, dependiendo tu capacidad, tu volia, ok, Adesso, vado avanti, guarda el cañolino con guarda, hola, hola, hola, a le gusta jugar y guarda, le gusta jugar y Oiga, oiga, dietro, dietro, dietro, llevo un foto dietro, avanti, guarda, avanti, avanti, avanti, ok, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, Adesso, con tu te due, no, cadete, cadete. ya no estoy esquerzando, ya no estoy esquerzando, Pieco ginocchio, pieco ginocchio, esquina de Rita. giro, Giro, giro, giro, giro, giro. Ok, cambio, cambio, cambio, cambio. Oiga, el cane quiere jugar, quiere jugar. Ok, perfecto. Plato, plato, plato. Eh. Imagina, tanta gente que, que Quinnich y Jorney ya han noviato en la casa. Imagina los animales en la gabbia. Ancora, son nacidos para estar libres. Imagina, pobres animales, ¿no? Quieren la libertad, estar en movimiento ok, perfecto, perfecto, adesso, adesso, un poquito le... De... andamos con le brazas, le brazas, avante, avante perfecto Siempre ejemplo los uchelinos en gabbia, poveros animales, no? quieren estar liberos, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio cambio, avante, avante, avante adeso, abro y chido, abro y chido, abro y